En ese interín, además, se estuvo haciendo la presentación de una prueba consistente en el audio que recoge las declaraciones de la perito que realizó la experticia relativa a la autopsia del cadáver de Emily Peguero. Y en ese interín nos encontramos. Ya para este viernes, pues obviamente tenemos pautado que se le dé continuidad eh, a la presentación del referido recurso para las respectivas contestas y réplicas del mismo y posterior presentación del recurso de apelación con respecto a la imputada Marilyn Martínez.